El fenómeno de la migración es tan antiguo como la humanidad. El hombre comenzó a desplazarse desde el primer momento en el que tuvo que enfrentarse con la necesidad de buscar más y mejores condiciones de vida. Se puede decir que la migración forma parte de la naturaleza humana. La migración suele estar condicionada por diversos factores de la naturaleza demográfica, económica, social, religiosa, personal o política. Es un fenómeno que se agudiza en determinados periodos y se atenúa en otros. El migrante es, a la vez, emigrante, pues deja su lugar de origen, e inmigrante, alcanzando un destino al que se debe adaptar. Actualmente, hablando de migraciones transnacionales, una de cada 35 personas es migrante, casi un 3% de la población mundial. Como todo fenómeno social, la migración tiene consecuencias positivas y negativas. Uno de los aspectos negativos es la ruptura con los lazos familiares y de amistad. En las últimas décadas, el uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han mejorado la conexión de las personas migrantes con sus lugares de origen. Se han roto los límites espaciotemporales, se han abaratado los costes, los contactos son prácticamente instantáneos. Probablemente utilizo Facebook para mantenerme más o menos informado de lo que ocurre alrededor eh, Whatsapp, para hablar con mis amigos principalmente, y Skype. I usually use Google, Facebook, Whatsapp, and text messaging. El Facebook, el Whatsapp, el Viber, también el Gmail. Skype, Messenger, Facebook. Facebook, Twitter y Linkedin para el trabajo. Me conecto con mi familia a través de Whatsapp y Facebook, pero el Facebook lo uso más para mantener contacto con mis amigos. Yo me conecto con mi familia generalmente por el... utilizo el Whatsapp y el Viber. Principalmente a través del Whatsapp, porque es la forma más rápida y ágil de poder hablar con ellos y dialogar. Pues, eh, normalmente uso Skype para hablar con mi familia. Principalmente y reservo el WhatsApp para eh, hablar con mis amigos. I used to use text messaging when I lived in the United States because we all had cell phone plans that allowed that to be done for free, but now that I live in Europe, I've been using WhatsApp and Facebook. It means that I can keep in touch with the people I care about whenever I need to. Pues significa, significa muchísimo, significa que puedo mantener, seguir manteniendo contacto con mis, con mis conocidos en, en España. Sobre todo agilidad a la hora de la comunicación, poder estar al tanto eh, de manera eh, instantánea de lo que sucede pues, dentro de ese, de ese ámbito. Es mantener la distancia mínima, es un vínculo que nos mantiene aunque estemos lejos uno de los otros hacer una llamada a través del Whatsapp o, o del Viber y automáticamente puedes tener contacto con ellos. Es, es estupendo. Pues, principalmente mediante Internet, a través de las webs de los periódicos digitales o accediendo al noticiario, al noticiario de, del país las noticias de Angola normalmente eh, suelo, suelo utilizar el, el Gmail es, es, es una, una herramienta fabulosa. I usually un a social site Reddit that brings all the recent news stories and other information together based on popularity. Accedo a través de Internet y Facebook que te ayuda a mantenerte conectado siempre. Pues, eh, principalmente a través de Facebook y los periódicos, de, periódicos digitales nacionales de España. Pues, realmente no percibo muchas diferencias en eso. Creo que nos trae mucho más cerca a lo que está pasando porque obtienes la información justo ahí, en vez de horas o días después. En mi país, People use the internet to get up-to-date events and news, but some people watch TV, which is manipulated by time and other things. The La, las las redes sociales me ayudan a realmente a estar al corriente de lo que está ocurriendo en, en mi país en cada momento, ¿no? Conseguimos una información mucho más directa y mucho más rápida. Sin embargo, creo que, que la veracidad que proporcionan muchas de esas noticias es similar o igual a las que nos proporcionan los medios tradicionales de comunicación. Hace una función más directa, más rápida y la puedes contrarrestar en el momento, de la mano del que lo ha colgado. Como por ejemplo en caso de Twitter o en caso de las noticias online. Most people in my country use TV to get a lot of their information, but recently a lot of people have been using various internet sources. I think the availability of these sources that take stories from everywhere makes it easier to get your information. And I think that's different than how a lot of people used to access it, which is just whatever's on the TV. You can now search for what you're looking for.